Hablando con Jesús Podcast Predicas Invitados especiales hablando con Jesús podcast. podcast bienvenidos aquí en hablando con Jesús podcast siempre dándole la gloria la honra y el poder a nuestro amado señor. Hoy con un tema maravilloso, como siempre el Señor poniendo sus temas aquí en Hablando con Jesús Podcast, bienvenidos una vez más, aquí estamos conectados en Facebook Live, también en Cristianos, Cristianos en la Gloria uh, Radio, recordemos que Dios es amor, Dios es vida, y hoy con una palabra maravillosa, como siempre lo digo, y nunca me voy a cansar de decirlo, el Señor siempre dándonos palabras poderosas en el nombre poderoso de su nombre. Hoy con un tema maravilloso que el Señor nos ha direccionado, ya vamos a llegar a la Padre. Un tema que tuvieras dirás, qué, eh, qué título tan curioso, ya vamos a llegar a la Padre. Es cuando, eh, ¿te acuerdas cuando estabas con tu papá o tu mamá o estás y vas, y vas a, a aquel lugar que tu papá o tu mamá te, ha, te han prometido y tú, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar? Y es, y es cuando le decimos a nuestro Padre Celestial, papá ya vamos a llegar ya ya vamos a estar contigo y él me dice y él nos dice espera po, ya falta poco ya falta poco ya falta poco y es por eso que el señor nos trae un tema maravilloso aquí en que estamos en la gloria radio y también en Facebook Live también dándole la gloria la honra y el poder a nuestro señor recuerda también visitarnos en nuestra página de internet también escribirnos a cgpastoral a, arroba .com y también te puedes escribirnos a nuestro whatsapp al 317 236 Siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Si tienes preguntas, eh, quieres que eh, oremos por alguien y siempre eh, dándote, dándote la gloria y la honra, Padre Celestial. Aquí dando las buenas nuevas de reino a los cielos. Y este tema maravilloso que nos pone el Señor siempre eh, compartiendo las buenas nuevas del reino de los cielos nunca me voy a cansar, siempre diciéndole al Señor papá, ya vamos a llegar, será que ya estamos y él, eh, una vez más él me dice, ya, ya, ya, ya, ya vamos ya, ya estás por llegar, ya vamos a llegar, falta poco disfruta lo que ves, las montañas, eh, disfruta lo que estás viendo ahorita porque lo que vas a, lo que vas a ver uh, cuando estés conmigo va a ser maravilloso más de lo que tú estás viendo ahora en el hombre poderoso de Jesús Sabemos que estamos en tiempos postreros Pero siempre ando la gloria y el poder Y vamos a hacer esa oración rápidamente Y siempre dándole esa gloria y esa honra A nuestro amado Padre Celestial Padre Celestial, para la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gloria, honra y poder. Padre Celestial, padre, padre amado, te queremos agradecer por estos momentos, Señor, por estos momentos que Tú nos das para dar las buenas nuevas del reino de los cielos y poder llegar a diferentes personas en el mundo, Señor, no únicamente por este Facebook Live, sino también, Señor, por la radio, Señor, y siempre agradeciéndote y dándote la gloria y el poder Señor uh, al, al decirte Padre ya vamos a llegar ya vamos a estar contigo y el, tú nos dices Señor ya pronto ya pronto van a estar van a estar conmigo hijitos míos y Padre Celestial Padre de la gloria te damos gracias Señor por nuestros familiares por otro día de vida por esta nación de Colombia por sus fronteras Señor aquellos que han partido a otras naciones Señor protégelos también en el nombre poderoso de Jesús Señor Padre Celestial aquí en Hablando con Jesús Podcast en Cristianos en la Gloria siempre dándote la gloria, la honra y el poder amado Señor, amado Rey gracias Señor por ser tan maravilloso por el hermoso Padre Celestial y agradeciéndote Señor porque tú eres maravilloso, tú eres grande, poderoso, Señor, y nunca nos vamos a cansar de decirte, Padre Celestial, gracias, gracias, Señor, porque cada día nos, nos enseñas a madurar, Señor, cada día nos enseñas a ser diferentes, Señor, cada día nos enseñas, Padre Celestial, a valorar lo que tenemos, Padre Celestial, cada día te pedimos, Señor, que nos ayudes en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, que aquellos defectos, aquellas cosas que no te agradan Señor, muéstralas, muéstralas Señor para poder madurar en esas partes y <coughs> perdón y darte la gloria y la honra y el poder y este tema maravilloso una vez más que el Señor ha puesto en el nombre poderoso de Jesús eh, ya vamos a llegar papá Padre y eso es lo que nos dice el Señor en el nombre poderoso de Jesús que ya estamos pronto a llegar, amén y amén poderosa palabra que nos trae el Señor poderosa palabra que el Señor nos trae para darle esa gloria y esa honra y es por eso que el Señor en esta mañana de hoy, nos lleva a Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Yo sé que te, de pronto te sabes la palabra, te sabes esa, eh, ese versículo, pero lo vamos a leer, vamos a compartirlo con, con, con, la, con la audiencia de Facebook Live, también por que están haciendo radio, que nos escuchan también, para leer la gloria y la honra, solo para Italia, Tailandia, nos están escuchando para la gloria y la honra del Señor. Señor, Tú eres grande y maravilloso, Señor, Tú nos prometiste una vez que nos llevarías por las naciones y nos estás llevando por las naciones. Gloria y honra a nuestro amado Padre Celestial. Un saludo también para Nicaragua, nos están diciendo Grande y poderoso Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Saludos, grande y poderoso Señor, para esa nación de Nicaragua Señor, que tú seas tomando el control, Padre amado Que no sea un hombre tomando el control de esa nación Y esta palabra vamos a leerla rápidamente Que dice, <coughs> perdón Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, eh, quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso es lo que nos comienza a decir el Señor en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento que tú nos, nos estés escuchando, nos está diciendo el Señor, todo tiene su tiempo. Y el tiempo, cuando, cuando nosotros le hicimos como el título eh, de esta emisión, se ha titulado, el Espíritu Santo ha titulado, ya vamos a llegar, Abba Padre, y y me hace recordar cuando, cuando estaba con mi padre terrenal o mi madre y ellos me, nos prometían como llegar a que íbamos a ir a esa nación a mi perdón, a esa nación también y, o, a, o a un lugar y, y uno como que de niño ya desesperado como que ya vamos a llegar papá ya vamos a llegar mamá y ellos decían sí ya falta poco ya falta poco, ya falta poco y uno con esas ansias y esas ganas de llegar a, esa, a ese lugar y es por eso que hoy en día aquellos aquellas personas que, comprometidas y realmente están, eh, quieren llegar en la presencia del Señor, papá, papá, ya vamos a llegar, estamos en tiempos postreros, y por eso la misma palabra dice que, el tiempo se darán acortados, porque si no se cortaran los tiempos, se perdería todo el mundo, y es por eso la misericordia la gracia del Señor está con cada uno de vosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo, y es por eso que, una vez más, el que el es este nos dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora, y cuando el Señor dice que todo tiene su tiempo es que hay, tenemos que pasar un proceso tenemos que pasar una madurez que, que el Señor nos, nos está haciendo entender y valorar todo lo que tenemos alrededor de nosotros ¿por qué? porque si nosotros no valoramos lo que tenemos alrededor de nosotros para llegar a esa eternidad para llegar a esa, esa cena del Cordero no vamos a apreciar realmente lo que eh, estar con el Cordero y vamos a apreciarlo, lo que Él hizo por cada uno de nosotros y todo lo que quiere, eh, lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora entonces el Señor nos está procesando una vez más, estamos pasando por ese desierto, estamos pasando por ese, pues saliendo de, salimos hay muchos ya salimos de ese Egipto hace mucho tiempo unos están comenzando otros están, ah, ahí vamos en que, que quieren volver a ese Egipto y salir del desierto y oh, van parte del, de, eh, parte del desierto y el Señor va como que ay Dios mío eh, ¿por qué no se dejan mundial ¿por qué no se dejan eh, que yo haga el proceso en ellos? y es por eso que el Señor nos está invitando a que realmente dejemos que vamos a, ir a, vamos a llegar a, a la presencia del Señor a, a estar con Él en esa eternidad pero el Señor, te, el Señor nos dice esta mañana en Mateo 24 35 nos dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Dios nos dio una promesa, Dios te dio una promesa. Y esa promesa es que el Señor va a estar contigo. El Señor va a estar contigo y, él, y, él va, y su presencia va a estar con cada uno de nosotros. No has sentido últimamente esa paz, esa tranquilidad. Eh, muchas veces se ven las noticias, se ven tantas cosas, muertes, muertos y qué pasa, no sé qué. Pero ya en, en dentro de ti hay como... ¿ok? Tiene que pasar esto, tiene que pasar porque la misma Apocalipsis, la misma palabra dice que tendrán que pasar estas cosas para que venga su Hijo otra vez aquí a la tierra, para que vayamos en ese arrebatamiento y, y nos vayamos con Él y estemos con Él. Siempre anhelamos que cada uno de nuestros familiares, vecinos, amigos, compañeros estén en su presencia y ese es el mensaje que nosotros debemos ser como luces, como esa luz, esa sal en el mundo que cada día, que cada día debemos uh, realmente estar enfocados en que el Señor va a hacer algo maravilloso en nuestras vidas y eso, y eso maravilloso que el Señor va a hacer en nuestros días es que eh, dejemos que el Señor molde y nos muestre el Señor no quiere que nosotros nos alejemos de, de Él. El Señor siempre quiere que estemos en su presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Y es por eso una vez más que nos dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y es por eso el Señor desde un comienzo, desde antes de que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestras madres, Él nos hizo esa promesa uh, mucho antes de que sí, se hiciera el mundo. Y ya cuando con su siervo siempre nos, dio, nos, nos daba esas promesas que... Eh, íbamos a estar bien, pero cada vez que cuando vamos en ese viaje y cuando, ah, me, me, yo recuerdo cuando estaba pequeño y íbamos fuera de la ciudad de Bogotá, en Bogotá, Colombia, o en la otra nación que eh, el Señor me dio el, el, el gozo y el gusto de, de estar eh, íbamos a un lugar y, y mis papás mi papá mi, y mi mamá iban manejando ya vamos a llegar, ya vamos a llegar y es por eso que todos los, eh, todos los días Señor ya, estamos a, ya estoy a punto de llegar y el Señor dice ya falta poco, falta que eh, procesar algunas cosas en ti, y eso es lo que te está diciendo el Señor esta mañana, te está procesando, procesando que de pronto tu genio tu carácter eh, tu forma de de hablar, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, de que quieres al mundo y quieres a Dios al mismo tiempo, pero el Señor dice que Él no te comparte, Él quiere realmente ser, que tú seas únicamente para Él, que la prioridad tuya en tu vida sea Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los dos eh, siempre con Él, en el nombre poderoso de Jesús. Una mañana más hermosa aquí en Bogotá, Colombia, con un solazo maravilloso que me está dando en la cara, maravilloso y me gozo en el Señor, porque eso significa que ese resplandor de que ya estamos a punto de llegar, te imaginas únicamente, yo me imagino que cuando este sol me está dando ahorita eh, en esta mañana de aquí en Bogotá, Colombia, y uno siente, <coughs> perdón, esa calor, yo me imagino ya cuando estaré en la presencia del Señor es hermoso, sentir esa calor y sentir como que si tengo, eh, tengo, tenía un poquito de frío y, esa, y ese sol me está sus eh, es, rayos me están dando entonces eh, estar con el Señor y decir Padre gracias Padre Celestial por ser tan maravilloso, tan ser eh, hermoso, un saludo para Amaury Coronado, saludos grande y poderoso de donde nos escuchas, de donde nos escuches siempre darle la gloria y la honra al Señor el Señor está diciendo ya muy pronto vamos a estar todos eh, en, en su presencia y 2 Timoteo 4.18 nos, nos dice también el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial, a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén, si sí, ahora lo que nos está diciendo el Señor en segundo Timoteo 4.18 no lo digo yo y es por eso que cuando el Señor me daba esta palabra eh... Yo, yo me hacía, me hacía recordar, lo que, una vez más, perdona que sea repetitivo, lo cuando le decía a mi papá y a mi mamá, íbamos eh, y, y a esos viajes, o a veces, o, o a veces mi, mi, mi, hijo, mi hijo me decía, papá, ya vamos a llegar, vamos a, llegar a, a ese destino, y yo decía, ya, ya falta poco, ya falta poco. De pronto el destino para llegar a ese destino era una hora, dos horas, y, y ya como que a la hora ya como que tenían ansias, y él me decía, ya vamos a llegar, yo, yo ya falta poco. Y ese poco a veces eran como 30 minutos para uno como adulto, pero para, para, para él como niño era una eternidad. Y eso es lo que nosotros a veces nos vemos. Que, que al, al, a, al sentirme alejando ese carro y, y mi hijo ahí en, en la silla de atrás, esperando llegar eh, a, a ese parque a veces y él esperando y... A, esperando como disfrutar esos momentos es lo mismo como lo que estamos pasando hoy en día, nosotros eh, haciendo la tarea teniendo esa oración, esa comunión esa, ese tú a tú con el Señor y nuestro par que va a ser como esa eternidad con el Cordero estar en, el para, estar en ese paraíso, estar con el Señor y decir Señor, llegamos y cuando el, el Señor diga estás en casa estás en casa, has llegado he cumplido mi palabra, pero para que el Señor cumpla su palabra, recuerda que necesitamos perdonar, necesitamos liberarnos de muchas cosas de nuestros pasados, porque el Señor nos dice que, que Él ya pagó un precio, dio a su Hijo, y su Hijo dio, lo dio por nosotros. Una, algo, algo maravilloso que el Señor nos habla que Que, que su hijo no tenía nada que hacer pero él no, él dio su vida por cada uno de nosotros por nuestro mal genio, por nuestro carácter aquí nos está diciendo a Mauri de Coronado que nos escucha de Montería un gran saludo para ti para ti grande y poderoso y para, y para tu familia sí el señor dio su hijo y su hijo tanto amor ahí en, en Jesucristo que eso es lo que debería haber en cada uno de nosotros. Ese amor, ese amor que cada uno, de cuando yo cada día, todos los días, yo le digo, Señor, ya falta poco, tú irás, sí, si tú eres padre, madre, o de pronto eres un tío, tía, y tu sobrino, tu sobrina, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, y tú de pronto te sonreirás o recordarás y, y dirás sí, ya vamos a llegar porque hay, hay momentos que estos pequeños te dicen eso y así somos con el Señor Él nos ha prometido grandes cosas nos ha prometido una eternidad pero está en cada uno de nosotros está en cada uno de nosotros que realmente tomemos esa eternidad con el Señor no en un lago de fuego como siempre lo digo, lo digo con respeto yo me quiero ir con el Señor yo quiero estar en su presencia y lo, y, lo, y lo maravilloso que yo puedo hacer en esta vida es que poder ganar a mi familia, a las personas que el Señor ponga eh, en estas emisiones, en la radio, eh, donde yo vaya con mi testimonio como algo que hace tiempo que y a eso lo hablo, lo hablo con mi esposa de que no sirve eh, saber mucha, mucha Biblia, de, San de Verde, saber de Génesis de Apocalipsis, sino nuestro testimonio es diferente no, es, no, es, sí, no aplicamos lo que predicamos, y es, y es lo que, que el Señor cada día nos, nos está procesando y es algo, tú dirás pero no es fácil, claro que no el Señor siempre nos ha dicho y nos, y nos vuelve a decir todos los días, en este mundo vas a tener aflicciones, claro que sí esto como siempre lo digo, y el ejemplo que pongo todo el, todo el tiempo, que esto es como una una, como una una tabla económica, hay momentos altos y bajos, pero en esos momentos bajos, muchas veces el Señor comienza a procesar primero en el esposo, eh, en el varón o en la varona o en la esposa, y después cuando ya procesa esa parte, comienza con el otro, porque el otro debe ser el paño del otro, ese hombro, para que, eh, que sea esa cabecita, la, la ponga en, en, tu, en, tu, en tu hombro el Señor va a estar ahí a través de ti el Señor va a orar y siempre dándole esa gloria y esa honra y el poder a nuestro Señor dale gloria y la honra al Señor por todo lo que te ha, lo que te ha dado y es por eso que una vez más el título ya vamos a llegar a mi padre ¿Le has preguntado al Señor eso y si le has preguntado bueno y, y, el Señor te, te, te va a responder hay momentos que te sientes afligido, te sientes cansada, cansado, y dices, yo no puedo más. Somos seres humanos. Pero como mortales, a veces como que queremos las cosas ya. Y por eso el Señor nos habla también en Colosenses, capítulo 3, versículo 2, que nos dice, concéntrese en su atención en las cosas de arriba, no en las de, la, de la tierra. Y es por eso que el Señor en este, en este caminar por esta tierra que es pasajero, es cortico, lo vemos, lo vemos lejos, mira que, que día estaba mirando un, un, un meme de que esta persona estaba luchando, luchando y queriendo tener dinero y dinero y dinero y dinero, ya cuando lo tuvo ya llegó el momento de, de partir de esta tierra muchas veces eh, cuando decimos uh, ya vamos a llegar tanto nos preocupamos a veces que si vamos a llegar que cuando ya estamos como entendiendo las cosas, de pronto sea muy tarde el Señor nos ha hablado por diferentes, por diferentes personas hasta por una persona del mundo si el Señor habló por un burro puede hablar por cualquier persona y el mismo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra decía si, esto no, y si estas personas no hablan las piedras hablarán ¿qué quiere decir con eso? que el Señor puede usar lo que sea para llamar la atención si es la primera vez que nos estás viendo, gloria a Dios. Si este mensaje tú crees que le puede llegar a otra persona, gloria a Dios. Porque es algo muy importante que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, quiere hacer en cada uno de nosotros, en que siempre leemos la gloria y la honra al Señor. Nunca me voy a cansar de decirlo. Siempre tienes que darle crédito a Él. Nunca te lo quites. Y el día que, como dice la, una canción de Barak, el día que... tú eh, tú sientas que te estoy quitando la gloria, apártame, moldeame y vuelve otra vez. Pero cada día debe haber más humildad, cada día debemos llevar esa cruz, cada día debemos de entender esa cruz, de entender el significado de Cristo en nuestras vidas, de que debemos enseñarles a nuestros hijos que lo bueno y que lo malo, no dárselos a una tableta, y en este proceso que llegamos a llegar a Padre significa que debemos instruirlos, debemos cambiar, debemos de tratar de hacer lo posible porque no el pasado que, lo que hicimos en el pasado, tratar de arreglarlo. No de pronto va a haber un. Eh, nos van a perdonar, no nos van a perdonar, pero que, que tu corazón, si, si en el día de hoy o mañana llegas a partir, vayas con el. Con el con tu corazón y con tu mente, hice lo posible. Con Cristo Jesús me enseñó muchas cosas y sé que voy a estar en su presencia. Por eso, una vez más, este título es Ya vamos a llegar, Abba Padre. Y ya estamos llegando. Mira los tiempos que estamos viviendo. Momentos duros, momentos que eh, hasta los mismos cristianos se preocupan. De ver, <coughs> perdón, de ver lo que está pasando, toda esta violencia, todas estas manifestaciones, no únicamente en nuestra amada Colombia, sino en el mundo. Y es por eso que, una vez más, tienen que pasar todo esto. Tú dices, pero, qué exagerado, uy, que no tiene sentimiento. No es que, no, no es que tenga sentimientos es que esto tiene que pasar. Esto tiene que llegar. ¿Para qué? Para podernos ir estar con Cristo tipifica dejar muchas cosas del mundo Tipifar, tipifica, estar con Cristo tipifica que debemos ir de gloria en gloria, de nivel en nivel a que si tú quieres más, se te pide más si quieres seguir a Cristo, necesitas llegar a ir dejar muchas cosas en tu vida, tú miras como que de pronto a ese yo yo quiero esto yo voy a hacer aquello estás dispuesto a morir a ese yo si estás dispuesto a morir a ese yo y poner a Cristo en tu, eh, eh, eh, de primera, de segunda, de en siempre en todo va a haber una transformación el Señor ha ido transformando ha ido transformándome el Señor me ha ido ha ido a, a yo he ido en ese proceso con el Señor y al comienzo como que lo veía tan, tan diferente pero hoy en día yo digo, Señor, me falta mucho. Y como le digo, lo comparto con familiares y con muchos hermanos en la fe. De un 100% voy un 10%, me falta un 90%. No sé si voy a terminar de aquí cuando el Señor me llame a su presencia. Pero cada día hay que dar lo mejor de cada uno de nosotros. Siempre, siempre buscando en que esa parte que realmente te está deteniendo de tener su santo espíritu contigo eh, tú lo vayas alejando si, te, si eres vanaglorioso tienes que morir a eso si eres muy orgulloso tienes que morir a eso si eres una persona grosera tienes que dejar la grosería si te gusta la pornografía deja la pornografía ¿A qué estás dispuesto a dejar por el Señor? ¿Estás dispuesto a cambiar la forma de ser? Por eso el, el, el título una vez más, y no me voy a cansar de repetirlo, ya vamos a llegar. Pero si vamos a llegar, el Señor nos está dando la oportunidad cada día de nuestras vidas de abrir nuestros ojos y, de, y que nosotros nos dejemos procesar y que... Nuestros, eh, y que nuestros corazones de eh, igual de tener esos corazones de piedra sino realmente sean unos corazones de carne que tengamos sentimientos como Jesucristo, que ese Jesucristo que en cada, debe estar en cada uno de nuestros corazones diga como yo pecador y como, como el Señor me está dando esa gracia, de esa gracia debo dar no soy perfecto, somos seres humanos, claro que sí pero esa no es la excusa de que no, porque cometí esto, no, ya, el Señor me va a perdonar. No, no hay, no hay que tomarlo como deporte tampoco. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas personas se justifican todo, la palabra y todo. Y eso hay que tener mucho cuidado. Estamos aquí hablando con Jesús Papi, que es aquí en Cristianos en la Gloria, y Cristanos en la Gloria Radio, en Facebook Live, Siempre dándole esa gloria y esa honra al, al Señor Y con un tema maravilloso Que ya vamos a llegar, Abba Padre Esa Abba Padre es hermoso, papito lindo Padrecito Y que el Señor nos esté viendo Y, y, y te esté diciendo bah, Se está dejando moldear En ese proceso En ese camino y, y va a estar conmigo en una eternidad El Señor quiere Un propósito grande contigo pero hoy vemos hoy en día, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente, te da la evidente, eh, que la gente no quiere que el Señor esté en sus vidas y sus corazones. Yo siempre digo que uh, no hay casualidades. El Señor está, quiere procesar, te está llamando. Pero nosotros los seres humanos ponemos barreras al Señor. Ponemos ese seguro en la puerta de nuestros corazones para que el Señor no entre pero sí se deja, uh, he visto personas que dejan entrar uh, al enemigo en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas y eso, y eso es apartar la presencia del Señor en, el, eh, en ellos el Señor nos da dados el libro albedrido un albedrío que no, he, no hemos podido realmente controlar, no hemos podido manejar un libro albedrido que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Que dos mujeres se estén besando, que dos hombres se estén besando. Eso es bueno hoy en día, se le dice. Hay muchas, hay en la Biblia un manual maravilloso que nos habla cómo comportarnos. Y esto me hace recordar, mi querido eh, hermano, eh, hace como dos meses, tres meses, yo le decía a mi mamá, lee la palabra. Lees lee la Biblia, comienza a leer desde Génesis. Y ella me dice, ya yo ya la leí, vuelve a leer que el Señor te a mostrar cosas maravillosas. Y Y yo la llamo de, de, todo, de todo cariño, mi viejita linda, eh, es joven. Y ella me decía, wow, mi hijo, nosotros siempre hemos sido malos y no hacemos caso. Y digo, sí, madre, desde el Génesis. La, el pueblo de Dios no, ha, no hace caso el pueblo de Dios siempre justifica todo y el pueblo de Dios realmente no ha entendido que Dios quiere cosas buenas para nosotros y es por eso que el Señor eh, en este ya vamos a llegar a la casa porque una vez más esto es pasajero comienza a dejar que el Señor el Espíritu Santo comience a transformar tu vida y como siempre lo digo uh, no lo digo únicamente porque fui alcohólico sino porque el Señor me lo pone últimamente esa copita esa, esa cervecita alejos te alejos de acerca del Señor el alcohol he visto destruye familias destruye muchas cosas como las drogas y el ejemplo que pongo siempre, ¿tú le harías cocaína, marihuana a tu hijo? Tú dirás, claro que no, porque tú lo amas, ¿cierto? Tú le harías, pero hoy lo vemos, que en ese, vamos a llegar, en la, ya vamos a llegar vamos a, llegar a la padre. Vemos que hoy se les está entregando a, los, a estas generaciones, a una tableta, a un teléfono. Se pueden usar sabiamente. Y como, como lo decía al comienzo, lo estábamos hablando. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se, se hace bajo el cielo. Todo tiene un momento para, para escuchar la palabra de Dios. Tiene un momento para que esos pequeños jueguen. Pero hoy vemos para calmar a un niño: lo ponen delante de un televisor, de una tableta, de un teléfono para que se calme. En ese momento, en ese juicio, te has puesto a pensar lo que el Señor va, nos va a decir. ¿Y por qué, por qué hacías eso? ¿Por qué no eh, le, le, daba, eh, le transmitía mi palabra? ¿Por qué no le transmitía mi palabra? Te, te va a decir al Señor. Y por eso el Señor me lleva... A Deuteronomio capítulo 28, versículo 1: Acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te, uh, yo te escribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Eso lo dice el Señor. Qué tanto amor el Señor nos está dando. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso saber que el Señor te ama, me ama y nos está dando esas grandes oportunidades. Un saludo también para el pastor Iris Roja. Bendiciones. Son cosas maravillosas que el Señor nos está diciendo. Que, que en ese ya vamos a llegar, Abba Padre, cuando el, el Espíritu Santo pone ese título, es que ya están pronto a llegar. Y les he, les he encomendado a que transmitan las buenas nuevas del reino en los cielos. Y es por eso que hoy en día no se está haciendo la tarea. Los padres no están transmitiendo a las generaciones la palabra de Dios. Los padres no están transmitiendo lo que el Señor dice. Que en la mañana, en la tarde, en la noche le transmitirás esas palabras al entrar, al salir y es por eso que la misma palabra dice que muchos se perderán y Dios va a demandar en cada uno de nosotros por no haber hablado las buenas nuevas de reina de los cielos si tú necesitas pedirle perdón a alguien pídele perdón pero sea de corazón y que en ese perdón haya una transformación no que continúe la misma, la misma, la misma cosa el Señor nos ama tanto iglesia ¿Qué padre no corrige a su hijo? Pero hay unos que exageran Que abusan de los niños Eso no es corregir Te, oh, Tenemos que tener oh, mucho cuidado con eso Hay que corregirlo sabiamente Con la sabiduría de Dios Ya conociendo de Dios Todo es diferente para ti Para mí En tu vida En tu hogar, todo Ya, ya, ya hay prioridades Prioridades grandes y maravillosas en el nombre poderoso de Jesús y es por eso que el Señor también nos habla en, en el evangelio de, de Juan capítulo 14 versículo 2 que nos dice eh, en el hogar de mi padre hay hay muchas uh, o moradas o viviendas si no fuera así ya se lo habría dicho a, a vosotros voy a prepararles un lugar y el Señor en ese una vez más, déjame poner esa, ese ejemplo, va en ese carro como cuando yo iba con mi hijo, o tú vas en la moto y tu hijo va atrás y él, tu hijo, ya vamos a llegar, o tu hija, ya vamos a llegar, y, tú, y, el papá, y, nos, y nuestro amado padre se le está diciendo, sí, ya vamos a llegar, pero déjame preparar lo que, estoy, lo que tengo para ti. Tengo bendiciones grandes, tengo una eternidad contigo, pero necesitas ser, dejarte transformar, porque si tú no te dejas transformar y no dejas de quitar ese, ese mal genio, el que tú tienes O todo lo que te aparta de mí No te voy a poder, no vamos a poder llegar Deja que el Señor obre en ti ¿Fácil? No ¿Difícil? Tampoco No es imposible Para lo que es imposible para nosotros De pronto para, para Dios no es Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu vida pero ya depende una vez más de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros... Eh, el Señor realmente quiere orar. Una vez más. En el, en, el hogar de mi, eh, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Hay muchas moradas. Muchas cosas maravillosas. Poder compartir. Y una vez más. Ahorita me está dando un sol maravilloso. Y que en ese sol sentir, un, los rayos del sol, siento el calor, y siento como es la presencia del Señor, ahora te imaginas en esa eternidad, estar con el Señor, y Señor, gracias, adorándole, dándole gracias, dándole la gloria y la honra y el poder, maravilloso eres Señor, mi alma te alaba, te glorifica Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, y es por eso que, mira que el mismo de, eh, de Teoronomio capítulo 6 nos habla del gran mandamiento que nos dice, y ya, ya, ya, ya te lo dije hace unos, unos segundos uh, y estas palabras que yo, te, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás y de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes no lo, di, no lo digo yo lo dice el Señor y se está haciendo la palabra en este en el, en el llegar a, a nuestra realmente a nuestra a nuestra casa somos esos grandes embajadores y como, como esos grandes embajadores como el señor nos está enseñando y nos ha enseñado debemos ser mostrar una imagen intachable pero por qué nos cuesta nos cuesta somos buenos para pedir pero padre, el Padre no. Somos buenos para que nos den, pero para dar no. Hay una tarea que el Señor nos, nos, nos está poniendo y, nos va, y, nos, y, y, y te va a poner desde el día de hoy. ¿Qué le, qué, le darás, ¿Qué le harías a Cristo? ¿Qué le darías a Cristo? Un perdón a tu papá, a tu mamá. Un abrazo a aquel hermano en la fe. Amar al prójimo, ¿qué le harías a, a, a Cristo? Comencemos a dar al prójimo, comencemos a hablar lo que dice la palabra de Génesis, la Apocalipsis, que amor, esto, toda esta palabra habla de amor, de misericordia. Pero el fundamento es amor, es lo que nos está hablando el Señor. Claro que vamos a tener moradas maravillosas Y que el Señor nos va a llevar en su gloria Cada vez que pienso en eso me gozo Y debes de gozarte en eso En el nombre poderoso de ese es su nombre Siempre dándole esa gloria, esa honra y el poder Saludos, que no, saludos para las personas que nos están escuchando En, en Portugal en el nombre poderoso de Jesús Saludos grande y poderoso en el nombre poderoso de Jesús. También que nos están escuchando en Inglaterra. Brasil nos están escuchando también. Gloria y la honra para el Señor en el nombre poderoso de Jesús. Centroamérica, Estados Unidos nos están escuchando para la gloria y la honra del Señor. Siempre darle la gloria y la honra y el poder a nuestro Padre Celestial. Siempre agradeciéndole todo lo que nos, nos hace por cada uno de nosotros, por darnos un día de vida. Y mira que en el Salmo 73, versículo 25 nos dice, A quien tengo en el cielo, Sino a ti. Si estoy contigo. Ya, ya nada quiero en la tierra. Si ¿Sí ves lo que, nos dice, lo, lo que nos dice el salmista. Ya con la presencia del Señor. Todo nos va a cambiar. Ya va a ser todo diferente. Ya las prioridades. Ya no van a estar aquí en la tierra. Hay que ser, hay que ser esos tesoros. En el cielo. Y es por eso que el Señor nos está enseñando cada día más. Que en este Ya vamos a llegar. Debemos. Ayudarnos a nosotros mismos y mostrar con nuestro, nuestro testimonio amar a los demás. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? Tú das claro que sí. Y si estás dispuesta en el nombre poderoso de Jesús, vas a hacer un cambio, una no transformación en, en, en su nombre. Y siempre dándole la gloria y la honra. ¿Cómo puedes ayudar? Que cuando te digan ya tu forma de hablar, tu forma de comportar, tu forma de vestir, tu forma de ser, ya no es como antes. Mucha gente que me conocía en el pasado me, me pregunta: eh, ¿por, qué, ¿por qué es tan diferente? Porque quiero, ya, eh, aquí estoy de, pas, de, de, de paseo, ya estoy pronto a llegar a casa. Y al Padre está diciendo: ya, ya pronto, ya pronto, ya pronto. Ya pronto. Y en momentos duros, claro que sí. ¿Qué vamos a hacer? Oración. Oración, desayuno, esa comunión con el Señor. Hay cosas que duelen como seres humanos, claro, sí, nos duelen como seres humanos. Pero eso es un proceso que debemos de llevar todos los días. Pero tú vas a decir, pero tú eres, tú, tú estás uh, predicando la palabra de Dios y todo eso, pero tú no necesitas llegar a las naciones. Las naciones pueden ser tu hogar, tu esposo, tu esposa, puede ser de tus familiares en el nombre poderoso de Jesús tu compañero de trabajo, tu jefe, jefe, tus empleados. Esas son las naciones. Todas esas iglesias que necesitas ganar para Cristo. Cada uno somos templos del Espíritu Santo. Y es por eso que el Señor nos está llamando, y nos está, como siempre lo digo, y lo digo con amor, ese jalón de orejas todos los días, ese tirón de orejitas, que, que lo necesitamos, claro que sí. A veces necesitamos que nos tiren las orejas y te me está... Mira, no te me salgas de, de donde esto te estoy llevando. y hay momentos que necesitamos pasar lo que estás pasando por en este momento para, qué? para que puedas valorar y entender muchas cosas en tu vida. Porque hoy en día vemos los, que los jóvenes quieren las cosas porque ya, ya es como que obligación. Ya es obligación, ya para los jóvenes, no, tienen que darme, pero no, no quieren ganarse las cosas. Y ahí y, y eso es lo que, di. vemos una sociedad que, y te voy a hablar en la parte americana, los jóvenes, están no, demen, demen, demen, tienen que darme, no. Por eso vemos una nación americana que cada día está más en, en, en decadimiento, está, está bajando. De, en los 50s y en los 60s, uh, en Estados Unidos prohibieron uh, llevar las Biblias en, en, en las escuelas. Desde ahí, eh, la parte humana, yo no digo que todos, pero ya la, se ha perdido muchas cosas. Y muchas personas como, uh, se llama Baby Bombers, baby, uh, baby que, que eran la, la gente de la, de la segunda guerra mundial que quedaron dicen se ha perdido los valores la, ya, ya los jóvenes no respetan los jóvenes quieren que eh, demen, demen, demen y en este va, que ya vamos a llegar a casa tenemos que realmente eh, hacerles entender a estas generaciones me hace recordar cuando viví en Estados Unidos un compañero llevó una biblia casi lo expulsan del colegio él también era nuevo en el país cuando eso pasó y mejor dicho lo tuvieron que llevar y hacerle hacer como una reunión que no se podía llevar una biblia a la escuela que eso era contra la constitución tremendo pero bueno aquí estamos para las buenas nuevas del reino en los cielos y es por eso que el Señor nos está hablando en lo más profundo, de nuestros corazones. Y ya para ir terminando, porque el tiempo se pasa rápido, un tiempo que el Señor nos está aquí hablando con Jesús, podcast, uh, predicas, invitados especiales, y en este momento nos dice, ya vamos a llegar a casa. En el nombre poderoso de Jesús. Y mira que el Señor también nos habla en Isaías 55, capítulo 55 versículo 9 que nos dice mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de vosotros, más altos que los cielos sobre la tierra, te lo repito, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de vosotros, si sí, lo que estábamos hablando hace unos minutos que la forma que nosotros pensamos que queremos llevar nuestras vidas es diferente a la, la, la como la quiere llevar el Señor en nuestras vidas. El Señor quiere llevar cosas mejores, cosas que nos hagan entender que realmente estamos cometiendo errores. Pero nuestros pensamientos, mejor dicho, comparados a, a los del Señor, son malos. El Señor es puro, el Señor es diferencia. Y es por eso lo que necesitamos hacer en el nombre poderoso de Jesús, enseñarles a nuestros a esas nuevas generaciones a que haya una transformación en sus vidas oh mi alma te lava Señor y, y este mismo versículo dice más altos que los cielos sobre la tierra Él es poderoso Él es grande y por eso debes darle la gloria y la honra y el poder a nuestro amado Señor dale gracias que eh, el Señor te está diciendo ya pronto, ya falta poco de pronto para nosotros serán 20 años, 15 años, 30, 40. Pero recordemos que para el Señor mil años es un día. El tiempo está pasando rápido. Ya uno cuando me ha pasado, cuando me voy a dormir, cierro mis ojos y ya y abro los ojos, ya, ya pasó la noche. Porque el tiempo está pasando rápido, eso es lo que necesitamos aprovechar. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Pero vemos un pueblo hoy, mis queridos hermanos, que no está diciendo que lo que dice 2 Crónicas 714 Si se mi pueblo sobre el sobre cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo, y, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Y en este ya vamos a llegar, el pueblo de Dios no está haciendo eso Recuerda que todos somos creación, eh, todo, eh, todo es creación de Dios, pero no todos son los hijos de Dios. Hay esa, ese trigo y esa, esa cizaña. ¿Con cuál te identificas tú? No sé. Pero yo, yo, yo sé que tú eres un hijo de Dios, si me lo preguntas. Y yo sé que tú tienes un gran propósito en tu, eh, eh, en la, en tu vida y en la familia de tu de tu hogar, de tu familia, de, de donde el Señor te puso a trabajar, o lo que estés, o lo que estés haciendo, hay un propósito grande, tú no lo estás viendo ahorita, pero tú, hace mucho tiempo me, me hacía unas preguntas, y hoy en día tengo las respuestas, ¿pasó tiempo? claro que sí, pero he entendido y he comprendido cada día más, que el Señor con todo lo que está pasando, y me está pasando, es para enseñarme cosas en la vida, y cada día vamos en esa evolución en el nombre poderoso de Jesús y por eso siempre debemos darle la gloria y la honra y el poder a nuestro Rey son momentos que debemos aprovechar en arreglar esas cositas, esas pequeñas cositas cositas que realmente para ti de pronto van a ser mínimas para el Señor son grandes son maravillosos y es por eso que eh, Siempre Yo siempre le pido al Señor Que siga haciendo ese alfarero conmigo o Si sea, hay una grieta con... sigue, sigue, sigue, sigue Como lo está haciendo con Amorí coronado Lo está haciendo contigo Y yo sé que tú te gozas Y yo sé que Tú le das gloria y la honra al Señor Por lo que te provee y eso es maravilloso, con lo que hace con cada uno de nosotros. Y siempre recordar, como dice ese anuncio, Dios es amor, Dios es vida. ¿Por qué Dios es amor? Porque vive su Hijo. ¿Por qué Dios es vida? Porque nos va a dar una vida eterna, a través de su Hijo. Y que va a venir por nosotros, y, nos, y, nos, y cada día nos enseña cosas maravillosas en el nombre poderoso de su nombre. Grande eres, poderoso eres, Señor una mañana maravillosa todos los días son maravillosos sea nublado o no nublado pero siempre dándole la gloria y la honra del poder de nuestro Señor aquí en un Hablando con Jesús Podcast aquí en Cristianos en la Gloria Radio también eh, diciéndole al Señor Padre nos habla nos, siempre nos hablas a lo más profundo de nuestros corazones y queremos darte gloria y honra y poder Señor porque tú uh, Permites todo con alguna razón de ser. Y siempre darle la gloria y la honra. Nunca se la quites. Siempre darle esa gloria y la honra y el poder a nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Y bueno, mis hermanos, eh, el tiempo se nos acababa Se pasó rápido. Pero bueno, me gozo en el Señor. Recuerda, eh, si, si quieres, pre tienes preguntas, puedes escribirnos a cgpastoral.com cristianosenagloria.com también visita nuestra página de internet también nos puedes escribir al 317-236-1052 siempre andale la gloria y la honra al señor y si vives en Cincelejo Sucre también eh, la, la iglesia de restauración Barak está allá con el pastor John Velasco el, el, esa, esa, ese cuerpo pastoral que está allá bienvenido te podemos dar también el número telefónico de ellos y para que eh, también recibas la palabra de poder en el nombre poderoso de Jesús vienen cosas maravillosas que el Señor está, está haciendo a través de, de este ministerio y de esta fundación para darle la gloria y la honra al Señor porque ese ya vamos a llegar es también ayudando al prójimo ayudando y siempre dándole la gloria y el poder a nuestro Señor bueno, antes ya de terminar vamos a hacer esa oración y terminar siempre agradeciéndole al Señor por todo lo que nos da te invito a que cierres los ojos y vamos a orar Padre Celestial para la gloria en el nombre poderoso de Jesús Señor te queremos dar gloria y honra y poder Señor te queremos agradecer Padre Celestial por todo lo que tú haces en nuestras vidas te queremos agradecer Padre Celestial por, este, por esta mañana por esta tarde, por esta noche, en el momento que, te, que nos estén viendo nos están viendo en directo, en diferido Señor que tú seas tocando esos corazones, esas vidas Señor que tú seas haciendo algo sobrenatural en Colombia Señor como siempre, Padre Celestial, este nombre Colombia, el significado viene del latín paloma, Señor. Y esa paloma es que la siento como en la representación del Espíritu Santo, Señor. Ese Espíritu Santo que cada día está tocando más a Colombia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido por las familias y que todo mal. Toda cosa maligna, Satanás, que Dios la reprenda en el nombre de Jesús. Dios te reprenda, Satanás. Porque tú no perteneces a las, eh, a las familias. Es, Cristo es el fundamento de las familias en el nombre de Jesús. Que a lo bueno le llamemos bueno. Que a lo malo le llamemos malo, Señor. Que las cosas que te desagradan, Señor, tú las reprendes en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amado Rey, poderoso Señor, te agradecemos por este momento. Y Dios me ante, nos veremos en otra emisión, aquí en Hablando con Jesús Podcast. Amén amén. Bueno, mis hermanos, esta ha sido otra misión aquí en Hablando con Jesús Podcast, siempre dándole la gloria y la honra a nuestro Señor. Y bueno, nos veremos en otra próxima misión. Y siempre, recuerda darle esa gloria y esa honra a, a nuestro Señor. Y recuerda que Dios es amor, Dios es vida. y Nunca te canses de, de agradecerle lo maravilloso y las maravillas que ha hecho contigo. Bendiciones.